Este es el cuarto año que se realiza una jornada porcina en la facultad destinada a productores, estudiantes, técnicos en general. Y bueno, el 11 de julio, eh, un sábado a la mañana, eh, se hace la, esa cuarta jornada. Y la idea es difundir bueno, la actividad porcina, que en los últimos años en el país en general y en particular en Entre Ríos ha crecido mucho. Son cinco temas, y uno de gestión de la empresa eh, porcina, hay otro de la alimentación de las distintas etapas de la crianza porcina, hay una sobre sanidad una de genética e inseminación artificial, que están las dos por el mismo técnico, y hay una de manejo de efluentes. Acá en la facultad hace tres años, cuatro años, que hay módulos didácticos productivos, que son donde entran los alumnos a hacer una práctica, se llama Aprender Haciendo. Entran alumnos y se enseña el manejo de distintas producciones. Hay hortícola, pícola y de animales hay porcino, vino y bovino. Bueno, nosotros estábamos en el módulo porcino y fue el primero que arrancó y dentro de, del módulo te comento que hay un proyecto de extensión para medianos y pequeños productores, que, hemos estado fe, que está destinado a los productores de Felic, del Feliciano y de La Paz. Y es justamente eso, la inserción de la facultad en el medio es decir, de, de colaboración para justamente, que, como es para pequeños y medianos, y los que vienen a las jornadas también, en general son pequeños y medianos productores, bueno, asesoramiento, tratar de mejorar, digamos, sus manejos, digamos, en sus criaderos, para que mejoren la producción y, por tanto, que sea económicamente más rentable, digamos. La, la jornada es el 11 de julio, a las 9 de la mañana, la inscripción empieza a las 8.